¡Hola! ¡Hola, hola a todos los que se están conectando! ¡Hola, Lorena! Bueno, voy a, estar, voy a aprovechar de, de enviarles saluditos a todos los que me ven y los que nos siguen. Vamos a esperar que, que se conecte más gente... Bueno, cuéntenme, cuéntenme qué les está pareciendo Luz de Luna. Hoy tenemos un capítulo increíble. Están sufriendo con Luna, con León, todo lo que les está pasando. ¿Qué harían en el lugar de Luna? Quiero saber. Por aquí me escribe Cielo López... Soy tu fan y me encanta la novela Ay, gracias Y a mí me encanta que te encante también la novela Te mando un beso enorme Bueno, eh, Naima no nos pudo acompañar hoy Porque pues, estuvimos grabando hasta tarde Por supuesto es, es niña, tiene que descansar Así que voy a estar yo Pero seguro que en otro momento la vamos a tener Para que también le pregunten a ella y hablen con ella que sé que la quieren un montón y, bueno, su personaje ha cautivado el corazón de todos. Dentro y fuera de la novela. <ríe> A ver, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? Quiero leer sus opiniones. Me encanta la novela, dice Almendra Espinosa. ¡Qué bueno! A mí también me encanta. Quiero... Cada vez que llega un capítulo nuevo, quiero leer más y más y más y más. <risa> a ver, voy a aprovechar de enviar unos saluditos. Torres Mata escribe, puedes enviar un saludo a mis hijos, Yadir y Caleb, no nos perdemos ningún capítulo. Claro que sí, les mando un beso enorme a tus hijitos y para ti también. Y qué bueno que la vean, qué bueno que la estén disfrutando. A ver, a ver, a ver. Saluda a mis hijos André y Dylan, te adora, te adoran. Les mando un beso a tus niños, qué lindo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cuando me escriben. Siempre estoy pendiente de, de las redes, de lo que me escriben, de, de sus comentarios, de la angustia que tienen, yo también la tengo. <risas> Hermosa novela. La amo. Estos capítulos han sido tristes, pero está chévere. Ay, sí. Hemos estado llorando. Nos han hecho llorar mucho, ¿verdad? Con la novela. Yo también. Yo también sufro con mi luna. Y he llorado mucho. Está muy bonita la novela. Ojalá tenga un lindo final. Esperemos que así sea. Yo espero que, que sí, que sí. Luna, eres tan dulce, amo tu personaje. Gracias, Janela Vázquez. Te mando un besote. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuéntenme, cuéntenme, ¿qué quieren saber de la novela, de mí? ¿Qué quieren saber? Aquí estoy para contarles este, todo lo que quieran. Quiero aprovechar de recordarles a todos que tenemos un concurso que está increíble y les voy a leer porque no quiero equivocarme. Tenemos un concurso increíble para que ustedes se ganen un meet and greet virtual con todos los actores de luz de luna. Sí, sí, sí. Y una suscripción a América TV Go. Eh, lo único que tienen que hacer. Les leo para no equivocarme. Lo único que tienen que hacer es responder la pregunta sobre el primer capítulo de Luz de Luna. La, para participar en el concurso está en las redes de, del barrio. Ahí pueden buscar el, el concurso y participar. Está muy sencillo. La pregunta es, cuál es el qué, qué, ¿qué fue lo que dejó Luna olvidado en el concierto? A ver, ¿se sabe la respuesta? ella llegó muy arreglada preparada para ver al amor de su vida eh, pero qué se le quedó qué se le quedó allí qué se quedó con León a ver a ver vamos vamos mientras mientras me van respondiendo quiero leer sus comentarios por favor si saben la respuesta, vayan a participar, que los quiero conocer, quiero conocerlos, a ver, hola Luna, saludos, dime si León se enterará de que tiene una hija, a mí me encanta la novela, melicita gracias por escribir, eh, me encantaría responderte la pregunta, pero vas a tener que ver la novela, seguir noche a noche, luz de luna, para poder enterarte de todo lo que va a pasar, que... De verdad, hay muchísimas sorpresas. La novela está hermosa, increíble. Todavía, todavía falta que vean muchísimas cosas nuevas. Eh, así que esperen con paciencia. Que todavía no ha llegado a lo mejor, ¿ah? ¿eh? <ríe> ¿Cuál es su canción favorita de Luz de Lunes? Escríbanme, escríbanme a ver. Mientras yo voy a aprovechar de ir mandando saludos, pídanme aquí sus saludos personalizados que les voy a mandar ya mismo. Muy bien, aquí estoy viendo, aquí estoy viendo sus respuestas. Vayan a participar en el concurso. Si ya saben la respuesta, vayan a participar, por favor. Yo quiero el Meetangrid. ¿Quién más quiere un Mitangrid? Me encanta esta dinámica que estamos haciendo porque tenemos la oportunidad de pues acercarnos a ustedes, que, que, que son los que nos mantienen donde estamos. Eh, la novela está siendo un éxito aquí en Perú, la gente la está disfrutando un montón, nosotros también. Estamos agradecidos con todos ustedes y hablo en nombre de todos mis compañeros, que estamos de verdad súper mega felices. Saludos desde Iquitos, espero que te nacionalices y ser peruana de corazón. Bueno, yo la verdad muy muy feliz aquí, muy muy agradecida con este país por esta oportunidad hermosa, con una novela hermosa. Eh, que se puede disfrutar en familia Me encanta porque es para Para todos, para todos Una historia muy fresca, linda Y viendo sus comentarios Me doy cuenta de que ustedes perciben lo mismo Están en suspenso, ¿verdad? Un suspenso Por aquí dicen que su canción favorita es amor de niñez Júrame, amo a mí, también me encanta Júrame, bueno, me encantan todas las canciones Pero... Júrame es una de mis favoritas Y Júrame y mi artista favorito También me encanta que, que la canta Naima Me encanta, me encanta Me encanta Júrame El tema principal de la telenovela Que Que, que la canta Andrés Silva Una cumbia mm, Romántica Ok Vamos con los saludos Ay, perdóname, soy, soy, estoy un poquito ciega. Saludos desde Chincha, de parte de mis hijos, Ángel y Tiago. Somos tus fans número uno. Un beso enorme para tus hijitos. Dios los bendiga. Yo quiero un saludo tuyo. Eres uno de mis personajes favoritos, Luna Bella. Please, te admiro mucho. Nuria Alexandra, claro que sí. Muchas gracias por tu cariño. Muchas gracias por seguirnos. Te mando un besote, no solo un saludo, un besote. Muchas bendiciones y muchas gracias, de verdad. Saludos para mi princesa Danae, ella ama las canciones, Qué bueno, ya sabes que tenemos el playlist en Spotify, lo buscas por el nombre Del Barrio Producciones y ahí va a estar el, el perfil de Del Barrio y ahí tienes el playlist de Luz de Luna con las mejores canciones de la telenovela para que las puedas repetir y reproducir todas las veces que quieras. Siempre te preocupas por los demás en la novela y eso hace que me guste más verlo cada día. ¿Verdad? Lunita tiene un corazón de oro. A mí me encanta mi personaje. Ay, me parece una niña muy, muy especial. Y, y ay, no es justo todo lo que está sufriendo. ¿Verdad? Una pregunta, Vane. ¿Cuántos capítulos tiene la novela? Todavía faltan muchos. No te podría decir exactamente, pero todavía faltan Muchos. Porque todavía hay mucha, mucha historia. Todavía falta mucho, mucho, mucho. Aquí me escribe Joan Guardamino. Saludos para mí y para mi mamá que somos fanáticos de su novela. Está muy linda la novela. Un abrazo. Joan, un beso enorme para ti, para tu mamita. Hoy tenemos un capítulo de infarto, así que espero que allí estén pegaditos viendo la novela. Saludos para Sabina de Talara. Me gusta la novela y tú eres una buena actriz. Besos, bendiciones. Besos, Sabrina. Muchas bendiciones para ti. Muchas gracias. Chicos, recuerden compartir este video para que nos vea mucha, mucha más gente y para que los que no sepan que tenemos esta novela hermosa que estamos haciendo con tanto amor, la puedan conocer y la puedan ver. Quiero aprovechar de mandar un saludo muy, muy especial para mi fan número uno Y la niña más hermosa, importante y especial de mi vida A Sara Graterol Te mando un beso, mi amor Que pronto cumple sus 10 añitos Te amo con todo mi corazón Seguimos con los saludos Saludos para mi hijita Aisha El 27 de este mes es su cumpleaños Un beso y feliz cumpleaños adelantado para tu bebé hermosa Chicos, recuerden que tenemos el concurso Todas las personas que se están conectando ahorita Tenemos un concurso increíble para un meet and greet Con todo el elenco de la telenovela Así que si eres fan de Luz de Luna Tienes que participar Todas las reglas del concurso O el link para, para ingresar Lo tienen en la página de Del Barrio Solo tienen que responder una pregunta que es ¿Qué dejó olvidado Luna en el concierto de León? Fácil Aparte, tienen en América TV Go está Libre, completamente gratis, el primer episodio de Luz de Luna. Así que si no la han visto, no se han enganchado, aprovechen de ver ese primer capítulo porque van a quedar, que se los digo yo, enganchadísimos. A ver, a ver, a ver. Todo el mundo quiere saber si León se va a enterar de que es el papá de luz. ¿Ustedes qué creen? Si ¿Sí se va a enterar, se enterará pronto. ¿Se enterará todavía mucho tiempo? ¿Qué creen? Yo, yo esperaría que sí se va a enterar. Pero no, no sé, no sé. Ya quiero que se entere ya, ya, ya. ¿Qué quieren saber? ¿Qué otras preguntas tienen? A ver, los comentarios... Me deslizan muy rápido. <risa> ya somos 4.000 personas en este video en vivo. Recuerden compartirlo para que lo vea mucha más gente, para que muchas más personas conozcan más de esta novela hermosísima. Luna, eres la mejor. Gracias, gracias, gracias. De verdad que les agradezco a todos. Voy leyendo sus mensajes les agradezco de todo corazón cómo me han recibido con tanto amor. Todos sus mensajes en las redes. Estoy atenta a responderles siempre que tengo el tiempo. Lo hago porque de verdad me hace feliz y estoy muy, muy agradecida. Muy agradecida de que disfruten mi trabajo. Y, y bueno, y de que disfruten el trabajo de todos mis compañeros que de verdad están haciendo un trabajo increíble. Yo soy fan, fan de todos. Tenemos un elenco maravilloso, los malos más malos y los buenos más buenos <ríe> saludos desde Ecuador, nos escriben también desde Ecuador, aparte de toda mi gente de Perú, saludo también a la gente de Ecuador, que ven luz de luna por favor, mándame un saludito, please me llamo Valeria, claro que sí Valeria te mando un beso enorme, muchas bendiciones ajá por aquí están dando la respuesta del concurso. Vayan a participar. Quiero conocerlos. Vayan a participar. Recuerden que también están... Van, van, vamos a hacer un meet and, greet, meet and greet, y también les van a dar una, una suscripción a América TV Go para que puedan ver la novela cuando quieran, a la hora que quieran, en el momento que quieran, donde quieran. Así que ya saben... Por aquí me escriben, Luna, eres mi personaje favorito y eres la mejor y eres la más hermosa de la novela. Besos, saludos, gracias. Esto me lo escribió Esmeralda del Pozo. Te mando un beso de estos mensajes, de verdad que llenan mi corazón porque para eso trabajo, para que la gente lo disfrute, para poder transmitirles... Todas estas emociones que vive el personaje que estoy interpretando como Luna, que está sufriendo tanto, tanto, tanto. Y tenemos de verdad un capítulo increíble, increíble. A ver, Luna, por favor, mi abuela se pegó con la novela y es tu fan. Por favor, ¿tú crees que le puedas mandar un saludo de cumpleaños para Berta Rodríguez? Cumple 75 años y cántale un poquito de Júrame, please. Primero, feliz cumpleaños, Berta. Te mando un beso y que sean muchos años más llenos de salud, de vida y de mucho amor. Gracias por seguirnos. Me hace muy feliz que, que te guste, que estés ahí pegada a la novela viéndonos. ¿Y que quieren? ¿Que les cante? ¿Será que les canto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Has cautivado a todos los peruanos con la novela, Vanessa, estás en nuestros corazones, siempre recibida aquí en el Perú, gracias, muchísimas gracias, de verdad, estoy eternamente agradecida con este país, con su gente, eh, Se lo, lo repito mucho, pero de verdad es, es así, por cómo me, cómo me han recibido y cómo han recibido a la novela. Chicos, una pregunta que les quiero hacer. Mucha gente me dice, ¿será que Luna está viva? ¿Será que a Luna la secuestraron? ¿Ustedes qué creen? ¿Se les ha pasado esa idea por la cabeza de que Luna pudiera estar viva o, o no sé, haya perdido la memoria? Tienen un montón, me encanta ver sus, sus suposiciones de lo que puede estar pasando, de lo que va a pasar. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Con la historia de Luna y León Qué creen que va a pasar con León y Luz Creen que Eus Va a poder salirse con la suya Y seguir haciendo sus maldades Porque está malo Hace sufrir a todo Hace sufrir a todo el mundo <ríe> Chicos voy a aprovechar De dejarles mis redes sociales Me pueden encontrar como Vane Silva SP Y ahí también estoy Activa todo el tiempo siempre que puedo canta la cumbia linda del amor porfis a ver la cumbia linda del amor que marque el ritmo de mi corazón bailar contigo es tan bonito la cumbia linda del amor <risa> ¡Ay, ay, ay, ay! ay, Ya se puso esto, ya esto se puso en ambiente, ¿ah? ¿eh? León y Luna tienen que terminar juntos en la novela. Ay. ay, ¿Se acuerdan del primer capítulo? Ese primer capítulo tan lamentable, tan triste. Por aquí me escriben desde Cusco, Rosa Blanco. Por favor, mándale saludos a mis hijas Fer y Lari. Aman las canciones de la novela. Les mando un beso enorme a tus bebés. Ahí les canté un poquito en vivo, en vivo y directo. Estoy leyendo sus mensajes que me ponen que les encanta mi personaje, que es demasiado linda. Gracias, la verdad estoy haciéndolo con todo el amor para que, para que lo disfruten tanto como yo lo estoy, lo estoy disfrutando Y les agradezco porque para mí no hay nada que me llene más que saber que bueno, el público, la gente lo está disfrutando y le está gustando Ay Dios, por aquí me aquí piden que cante Mi Luz es tuya Solo quieren que cante hoy. Canta, júrame. <risa> Hay muchas canciones que, que podría cantar, ¿ah? ¿eh? O sea, lo que quieren es escucharme cantar hoy. Lo que quieren es escucharme cantar. Me piden la cumbia linda del amor. La acabo de cantar hace unos minutos. Unos minutitos. Vamos a cantarles un poquito de júrame. Júrame, mi amor que no me dejarás, júrame mi amor, que siempre me amarás, júrame, júrame, júrame, júrame. ¡Ahí está! Ya son 5 mil personas viendo el video y aprovecho de recordarles a todos que tenemos un concurso en la página de Del Barrio para que se ganen un meet and greet con todo el elenco de la telenovela y una suscripción a América TV Go! Y las canciones. Las canciones de Luz de Luna. Recuerden que tenemos el playlist en Spotify. Solo tienen que buscarlo como Del Barrio Producciones. Y ahí van a encontrar el playlist de Luz de Luna. Con las mejores canciones que tanto les gustan. Qué bonita pareja hubiera sido Luna y León, ¿verdad? Mm, muy lindos. Cuando vivieron todo su romance y su amor. Ahora... Están pasando momentos complicados en esa relación. Hoy tenemos un capítulo bomba, emotivo, triste. Muy, muy triste. Que ya, ya faltan pocos minutos para que venga ese capítulo. Así que, ya saben, a las 9:30 empieza Luz de Luna con un tremendo capítulo. Increíble. Aprovecho de seguir mandando saludos. Lourdes Villar me dice que por favor le mande saludos a, su, a sus hijas Zaira y Yami. Les mando un beso a tus princesas hermosas. Enzo Salvatore, le encanta la novela. No sé si podrás saludarme. Claro que sí, no solo te saludo, te mando un beso enorme para ti. ¡Mua! Un saludo, por favor, a mi hermano Lian, me pide Natalia Geraldín. Besos para tu hermano, saludos para tu hermano, muchas bendiciones. Leila, Obeso me pide saludos para su hijito Sebastián, le encantan todas las canciones, muchos éxitos. Besos, gracias por esos éxitos, que se te multipliquen las cosas que me deseas a mí y a todos nosotros. Y un beso enorme para tu bebé. A ver, a ver, a ver. Por aquí me escriben, hermosa, me encanta tu dulzura, me encantó la escena donde le cantaste a luz cuando falleciste. No me pierdo la novela, mándale saludos al amor de mi vida, Abraham. Yo vivo donde te diste el primer beso con León. Besos para tu amor, Abraham, y para ti también, mi amor. Muchas gracias. Y la verdad, les tengo que decir que una de mis escenas favoritas, favoritas, favoritas, es justamente cuando le canto a, a Luz justo antes de morir, fue una escena hermosa, ahí la veo y me da tanta ternura, me encanta esa escena, o sea, una de, de mis escenas favoritas, mías, <risa> en la que salgo yo, y bueno, es que es que Naima definitivamente le, le inyecta un, una energía y una luz diferente a toda la novela, ella es como el nombre de su personaje Luz, Luz Completamente A ver, a ver, a ver Vane, me gustaría ver un TikTok con Naima y Andrés Los tres juntos sería muy lindo Ya mismo nos vamos a poner con eso Ya mismo voy a agarrar a Andrés y a Naima Y les voy a decir, se me aprenden este baile Ay, es que a veces es bien complicado aprenderse los bailes, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Claro que sí, se viene ese TikTok que ustedes tanto han esperado. Lo voy a montar. Les voy a llevar la primicia. <ríe> Saludos para mi hijo Jaco. le encantan todas las canciones. Carla, le mando un beso a tu príncipe. Me encanta la novela desde Guatemala, nos ves en Guatemala, ¡qué gusto! Un besote para ti en tu tierra. A ver, a ver, a ver. Hola, saluda a mi hijito Liam que le encanta cantar la canción de la novela. Júrame, le encanta cantar a tu su bebé. Suban videos cantando las canciones de la novela y etiqueten a la cuenta del barrio para que sí podamos nosotros también ver que, que, que, que tanto les disfrutan las canciones, que están tan hermosas, tenemos un trabajo increíble, hay un montón de gente detrás de todo esto que lo está dando todo, para que ustedes disfruten de esta novela y de todo el producto, que la verdad, yo en lo personal cada vez que, que veo un capítulo nuevo digo, wow, sí vale la pena tanto trabajo, porque trabajamos un montón, pero vale la pena, vale la pena de verdad que sí, porque... Estamos logrando darles un producto de, de calidad, un producto muy hermoso. Aquí dice, <ríe> en serio mueres Luna, no habrá manera de que esté viva. Me encantaría que terminen juntos con León y su hija. A mí también, son tan tiernos, son tan tiernos, pero no sé, no sé qué pase, no sé qué pase. Quisiera decirles va a pasar esto, pero ni yo lo sé, pueden creerlo, ni yo sé qué va a pasar. Voy a aprovechar de mandar unos últimos saluditos. A ver, escríbanme quién quiere saluditos por aquí. Y antes de, recuerden que tenemos el concurso en la página de Del Barrio para que se ganen un meet and greet con todo el elenco de la telenovela y una suscripción a América TV Go. Solo tienen que responder una pregunta en el link que está ahí puesto del concurso. Una pregunta que es, ¿qué olvidó Luna en el concierto de León? Está fácil, fácil, fácil. Y si no han visto el primer capítulo, porque esa pregunta la responde el primer capítulo, en América TV Go está completamente gratis el primer episodio de Luz de Luna para que corran a verlo ya. Y si se lo perdieron y se engancharon después con la novela, vayan a ver ese capítulo y así pueden responder esta pregunta y se ponen a ir al día, pues, con lo que les haga falta. <risa> a ver... Mándame un saludo para mi hijo Natsuki y mi hijo Dastan, todos los días escuchan tus canciones, bendiciones, les mando besos a tus niños, también le mando saludos a y está aquí conmigo, te amamos, nos encanta tu personaje, hemos llorado también, hemos hemos llorado también, me encanta la novela, un beso para Vianey y Nardi, les mando un beso enorme Mándale saludos a mi sobrinito Antoine, más conocido como Antutu, tiene tres añitos y canta tus canciones todos los días. Le mando un beso a tu chiquito hermoso, es un bebé, Dios mío, y ya canta las canciones. Un saludo a mi mamá, porfis, please, Luna, y a mí también. Mi mamá se llama Sandra y yo Valeria. Valeria y Sandra, les mando un beso enorme, muchas gracias por seguirnos y muchas, muchas bendiciones. Vale, saludos para mi pequeño Jordano, mi pequeño se enamoró de Luz, cante, para cantando, ah, para cantando, júrame, mi amor, ay, es que Luz es un encanto total, mándale, por favor, un beso a tu Jordano, enorme, de parte de Luna, pronto, pronto, también se lo mandará Luz. <ríe> Me mandas un saludo, soy tu fan número uno y escucho tus canciones. Fátima Milagros, te mando un beso, saludos y muchas, muchas gracias. Araceli, me mandas un saludo, por favor, eres mi personaje favorito, te amo. Claro, te mando un beso, muchos abrazos, muchas gracias. De verdad estoy agradecida con todos ustedes. Por todos sus mensajes, por todo el amor, todo lo que me escriben, me hizo muy feliz, me, me, me, dio, me, me llenó de una energía muy bonita compartir este live con ustedes por todos sus mensajes positivos, bonitos y llenos de mucho, mucho amor, los amo eh, y les agradezco profundamente todo su cariño para la novela, para mí, para mis compañeros. Eh, recuerden que tenemos el concurso, no olviden participar, los quiero conocer eh, y hoy. Hoy, ahorita, en un minuto, empieza Luz de Luna. Así que no se lo pierdan, que tenemos un capítulo. Bomba. Va a estar buenísimo. Y aprovechen de seguirme en las redes sociales, que estoy como Vane Silva SP. Así, sencillito, fácil. Y por allá nos vemos también. Les mando un beso enorme. Y ya nos vemos en la tele, en Luz de Luna, por América Televisión. ¡Nos vemos! ¡Besos! ¡Gracias!